Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el código de activación de su iPhone. Para este ejemplo vamos a utilizar un iPad, pero recuerden que pueden utilizar un dispositivo móvil como es el caso del iPhone. Fíjense que acá al tratar de realizar la respectiva configuración, al tratar de activarse el iPad, nos va a pedir lo que viene siendo el código. Y la contraseña de la cuenta anterior de iCloud. Que obviamente tenemos que tenerla para poder activar el dispositivo. Pero les voy a enseñar un método que pueden utilizar. Para en este caso saltar este código de activación. Esta contraseña. Este bloqueo de activación. Así que sin más... Comencemos. Bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare for Miki, el cual estará en la descripción del video. Lo descargan, lo instalan, obtienen la licencia, registran la licencia y ejecutamos el programa como administrador. Una vez ejecutado el programa, vamos a tener esta interfaz. Podemos apagar el sonido de la cámara, del iPhone o del dispositivo. Podemos eliminar el ID de Apple, pero la opción que nos interesa es la principal, la que dice quitar bloqueo de activación iCloud. Le damos clic en empezar. Aquí, bueno, nos... Da unas indicaciones, marcamos la casilla y le damos clic en empezar Ahora conectamos nuestro iPhone que tiene el problema de iCloud O nuestro dispositivo con el inconveniente, en este caso un iPad Y esperamos a que el dispositivo sea detectado por el programa, ¿ok? Cuando FormeKey detecte nuestro dispositivo que tiene el bloqueo Nos va a aparecer esta información Nos va a aparecer que en este caso tenemos que eh, descargar una herramienta llamada jailbreak, ese jailbreak se debe instalar en una memoria USB en un pendrive y ese pendrive pues también tiene que estar conectado a la computadora para que pueda copiar la herramienta a esa memoria USB y esa memoria USB digamos que hace la gran parte del proceso del desbloqueo, una vez que en este caso se haya descargado la herramienta tenemos que verificar que efectivamente acá eh, sea detectada la memoria USB entonces, acá seleccionamos la memoria USB, en este caso esta que tengo conectada de 16 GB, y le damos clic en Empezar. Aquí nos advierte que vamos a perder toda la información en la memoria USB en el pendrive, entonces confirmamos que sí. Obviamente, pues, la idea es que ustedes, si tienen una información importante en la memoria, la respalden con anterioridad para que no pierdan ninguna información. Y acá simplemente esperamos a que se instale el jailbreak, la herramienta en la memoria USB Vale, una vez que en este caso se haya instalado el jailbreak Aquí el programa nos da como una serie de pasos que tenemos que seguir para continuar con el proceso Pero de igual manera yo se los voy a mostrar a continuación Lo que podemos hacer en este caso ya es cerrar el programa Y ahora tenemos que reiniciar la computadora porque nos toca entrar en la BIOS Para poder iniciar el jailbreak desde la memoria USB se pueden dar cuenta la computadora se está reiniciando y para entrar en la bios que es esta pantalla tenemos que mientras se inicia nuevamente el sistema antes de que se inicie tenemos que presionar una tecla correspondiente para entrar en la bios al menos en esta computadora la tecla que yo presioné fue F1 pero recuerden que eso va a depender también del modelo y de la marca Ustedes pueden buscar cómo poder entrar en la BIOS o se pueden dar una idea con la guía que les aparece en este caso en nuestro programa de tinoshare for Mickey. Ahora, cuando nosotros estemos en esta pantalla tenemos que irnos hasta el apartado de Inicio o de Boot. Y aquí tenemos que verificar que la memoria está conectada a la memoria USB donde hemos copiado la herramienta. Ahora lo que tenemos que hacer es... Eh, indicarle a la computadora que queremos iniciar el jailbreak cuando la reiniciemos, ¿ok? en este caso la memoria USB para eso vamos a eh, colocar la memoria USB en primera posición, igual recuerden que estas teclas que aparecen acá son las que podemos utilizar para cambiar los parámetros, que en este caso sería el botón de más para colocar la memoria USB de primera ahora nos encargamos de guardar los cambios y le damos en confirmar y esperamos a que inicie el programa del jailbreak. Bueno, una vez que inicie el programa del jailbreak, presten mucha atención porque este paso es importante. Primero, nos desplazamos con las flechas del teclado, nos vamos hasta el apartado de opciones y le damos a Enter. Yo les recomiendo que marquen las tres primeras casillas. Y luego nos vamos hasta el apartado de Back para regresar. Le damos en Enter y acá, bueno, ya debe de detectar. Nuestro dispositivo conectado Aquí es como se pueden dar cuenta Dice iPad, ya lo detecta Está en las letras naranjas Entonces simplemente le damos clic al botón que dice Start para iniciar Ahora le damos clic en Start Y miren cómo automáticamente el iPad en este caso se reinicia Lo que está haciendo el programa del Jerry Es primero colocar el iPad en el modo recuperación ¿ok? Este modo es para bueno iniciar el proceso del DIY. Ahora tenemos que seguir estos pasos porque tenemos que presionar los botones físicos para poder entrar en el modo DFU y que pueda instalar la herramienta para luego iniciar el desbloqueo, entonces en este caso tenemos que presionar el botón de inicio y el botón de encendido y apagado al mismo tiempo como nos los indica el programa, entonces cuando estemos listos le damos en empezar, le damos en estar, presionamos los botones físicos al mismo tiempo por unos segundos, y en este caso, cuando nos indique el programa, soltamos el botón de encendido y apagado, pero manteniendo todavía presionado el botón de Home, el botón de inicio. Y ya luego que el dispositivo sea detectado en el modo DFU, en este caso con la pantalla negra, esperamos a que el proceso del Jerry finalice. Recuerden que si este proceso tarda bastante y nos aparece este mensaje, nosotros podemos... En este caso, desconectar el cable por unos segundos y volverlo a conectar para que continúe con el proceso. No siempre es necesario, de hecho posiblemente ni siquiera sea necesario, pero bueno, en este caso lo hacemos porque es un pequeño truco que podemos utilizar en caso tal de que se cuelgue. Y aquí, como se pueden dar cuenta, ya se va a iniciar el programa del Jebrick en el iPad. Entonces esperamos a que en este caso el iPad se reinicie ¿okay? Para poder realizar el desbloqueo Aquí ya cuando se reinicie Entonces ya vamos a poder desbloquear nuestro iPad Porque ya hemos activado el jerry El jailbreak que hemos descargado con FormiKey Que hemos ejecutado con el pendrive Acá ya en la computadora una vez finalizado el proceso Lo que podemos hacer es reiniciarla Simplemente le damos en Enter Simplemente le damos en Quick y cuando leemos en quit para salirnos vamos en este caso a escribir reiniciar en inglés reboot ¿Okay? le damos en enter se va a reiniciar y automáticamente desconectamos el pendrive la memoria USB para que de esta manera solamente inicie lo que viene siendo el sistema operativo de Windows esperamos aquí a que inicie el sistema bueno chicos después de que se haya reiniciado la computadora tenemos que continuar con el proceso tenemos que ejecutar el programa nuevamente de forma y tenemos que conectar el iPad y aquí le damos clic nuevamente al botón que dice empezar vamos a darle clic nuevamente al botón azul y acá el programa va a detectar el dispositivo en este caso con el jailbreak detectado ok con el jailbreak hecho entonces aquí nos va a aparecer la información del dispositivo cuando nos aparezca la información quiere decir que efectivamente hemos hecho el jailbreak correctamente el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es simplemente darle clic al botón que dice empezar yo aquí les quiero mostrar en tiempo real la pantalla de mi dispositivo. Y bueno, y fíjense que aquí cuando le damos clic en empezar, la pantalla del iPad o del dispositivo en este caso se queda congelada. Y bueno, simplemente el programa lo que hace es eh, pues desbloquearla literalmente. O sea, se desbloquea y ya nos aparece esta pantalla, así como podemos observar. Simplemente esperamos a que el programa de Tinoshare Formiki termine de realizar el proceso necesario para que en este caso, bueno, eh, haga como una especie de respring en el dispositivo, pero cuando inicie nuevamente y presionemos el botón, ya vamos a tener acceso a nuestro dispositivo. Lo hemos desbloqueado con éxito. Gracias a Jerry, pero sobre todo gracias a nuestro programa llamado Tino Share for Miki, el cual estará en la descripción del video. Y espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.